El Matsunator. ¿Hasta dónde se usa el tapaboca, señor Matsunator? Hasta la vista, baby. Jack. No me apuntes Jack. Te prometo que soy virgen. Sino que se hunde el barco. ¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! Pero mire estas animaciones mi querido rufiancito ¡Cuánta sabrosura Si quieres editar los videos de cualquier película Y aparecer como un suculento famoso Bueno hoy día les voy a hablar sobre una aplicación Que nos va a permitir ser los protagonistas De cualquier película, serie o dibujo animado que quieras Bien, lo primero que vamos a hacer Es entrar a la Play Store Obviamente, pues papá Dentro de la Play Store vamos a buscar este programa, Reface, Face Web Videos. Así se llama. Yo creo que ellos le hubieran puesto un nombre más cortito o más fácil de encontrar. En fin, vamos a ver esta aplicación y lo que vamos a hacer es instalarla. No se olviden que todas las aplicaciones que están en la Play Store ya han pasado por un filtro de seguridad de parte de Google para que no tengan ningún spyware o algo que pueda dañar nuestro dispositivo o simplemente... ...tener acceso a nuestra información personal. Bueno, ya sabemos que todas las aplicaciones... ...tienen acceso a nuestra información personal. Pero al menos no usan esa información... ...para fines que nos perjudiquen. Bien, esta es la presentación. Vamos a poner que estoy de acuerdo... ...con dar acceso... ...a mis datos faciales. O sea, a mi cara, ¿no? Y también le damos en... ...Acepto términos y condiciones... ...y políticas de privacidad. Ahora sí, le damos a continuar... Damos acceso a la toma de fotos y grabar video. Y listo. Ahora vamos a... ¡Ah, diablos! Estoy con la mascarilla. Bueno, voy a quitarme la mascarilla. Aseguren tomarse bien la foto. No como cuando estás viendo tu celular y te tomas una foto de casualidad que sales así. Bueno, ya. Buscamos el ángulo... Y al diablo. Nos va a preguntar si queremos una. Ay, carajo, esa es mi cara como la mujer maravilla. Bueno, vamos a darle prueba gratis por tres días. Aprovecha a sacarle jugo en esos tres días. Y aquí puede hacer quien quiera, papá. Vamos a ver qué tal soy de Thor. A ver qué tal nos queda Thor todo sabrosongo. Vamos a escoger otro muchachón por acá Vamos a ver aquí A ver una de Batman Porque soy Batman Iron Man, un clásico A ver, a ver, de nuevo, de nuevo También hay la posibilidad De que podamos agregar una imagen desde la galería Y la verdad que más recomendable Una imagen de la galería Eh, ahí estamos de Iron Man Eh, eh, eh, eh, ¿Eh? Peter, ¿por qué no te has suscrito a mi canal? Voy a derrotar al coronavirus. Aquí no hacemos eso. Estoy en busca de la estatuilla de plata de YouTube.